Una biblioteca está compuesta de eh, una colección de funciones. ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Y esas funciones obviamente tienen que estar escritas adentro de un archivo. Eh, bien. Bueno, y una biblioteca puede estar compuesta por más de un archivo. ¿sí? Eh, no necesariamente eh, tiene que ser eh, un solo archivo. ¿sí? Pero puede ser que sea uno solo. Generalmente es uno solo quizá, pero... No necesariamente tiene que ser así, ¿sí? podemos llamarlo biblioteca y puede tener una colección entera de archivos este, que todos en, en grupo me, me están resolviendo un problema en particular. ¿sí? En el punto h tenemos el prototipo de la función. ¿sí? Eh, entonces, si yo la quiero usar desde mi archivo principal, hago el include para incluir el punto h. ¿Sí? Recordamos que iba con comillas y no con mayor y menor porque era una biblioteca propia que estaba acá, estaba dentro de, de mi proyecto. Entonces la poníamos con comillas, ¿sí? eh, bien. las que son parte de las bibliotecas del lenguaje van con mayor y menor. Tiene solamente que ver con el directorio donde va a ir a buscar ese archivo, ¿sí? Si lo va a ir a buscar al directorio de mi proyecto o lo va a ir a buscar al directorio donde están... Eh, donde está instalado el compilador. Yo acá escribo utn-bajo, presiono control espacio y ya me autocompleta, y acá me va a listar todas las funciones que obviamente están adentro de, eh, de esa biblioteca, porque si todas se van a llamar utn-bajo, ¿sí? eh, acá solo me va a mostrar esas. Y con eso, eh, como que es más fácil el autocompletado, queda más práctico, ¿sí? Eh, queda mucho más práctico el autocompletado. Entonces, fíjense yo ahí, con control espacio, eh, bueno, en este caso hay una sola, ¿no? Pero si tuviese más, me las mostraría ahí. Eh, así que, bueno, eso, eso es importante, eh, que se acostumbren a ponerle un mínimo prefijo de tres o cuatro letras eh, para que sea más, más prolijo, ¿sí? Más allá del de el nombre que le pongan a la función, que obviamente también tenía que ser camel case, ¿sí? O sea, primera letra en minúscula y después la primera... Letra de cada palabra, mayúscula. Eh, bien. Bueno, entonces supongamos que yo quiero usar esta función, ¿sí? Para pedir, no sé, una edad. ¿sí? Entonces eh, me define una variable edad. Es la que quiero que se cargue con la edad que me ingrese el usuario. Eh, entonces, ¿cómo se usa esto? Y ya no me acuerdo, por ahí me, me va indicando. Primero, ¿qué tenemos que pasarle? ¿Sí? La dirección de la variable de edad. Así esa función tenía la capacidad de escribir adentro de esa variable. Si yo no le paso la dirección, la función no puede escribir adentro de esa variable. Entonces lo primero que te que a hacer es pasarle la dirección de la variable que yo quiero que me deje escrito el valor. ¿Y cómo hago para obtener la dirección de una variable? Una persona de edad. Perfecto. Bien. Y después me dice que le pase un mensaje, que es el mensaje que se le va a imprimir al usuario... Por ejemplo, no sé, ingrese edad, dos puntos. Y después, un mensaje de error, en el caso de que la edad, como esto validaba entre un máximo y un mínimo, eh, en el caso de que no esté dentro de ese rango, me iba a imprimir un mensaje de error, que le puedo poner, esta edad no va. Bien, y después me pedía que le indique un rango, ¿sí? Y una vez que el usuario ingresaba el número, esta función también me chequeaba que esté dentro de ese rango, ¿sí? ponemos, no sé, del 1 al 120. No sé. Y después la cantidad de reintentos. Que es eh, la cantidad de veces que si la edad que ingresa está fuera de ese rango, me va a pedir la edad de nuevo. Bueno, no sé, 3. Bárbaro. Y una vez que llamé a la función, ¿tenía alguna manera de saber si, si la función salió eh, devolviéndome la edad o no? Sí, pero ¿no tendrías que poner respuesta igual a toda la función? Y eso es lo que estoy preguntando, ¿la función qué me devuelve? Ah. ¿Qué me devolvía la función? Un 1 o un 0. ¿Y qué significaba cada cosa? Retorno. Si... No, si, si, si respondió bien o si no pudo responder. Bueno, entonces vamos a definir una variable que sea respondió bien. Ahí está. ¿Sí? ¿Y esa variable respondió bien? Bueno, la voy a guardar con lo que me devuelve la función. ¿Está bien? Eh, lo que no sé es si esto devuelve un 1 o un 0 cuando respondió bien o cuando respondió mal. ¿Cómo sé eso? Voy a tener que ir a ver el código. ¿Sí? Si la función tuviese alguna especie de documentación, por ejemplo acá podemos agregar una, una documentación, y acá le podemos decir, se devuelve eh, un cero si eh, se pudo ingresar el valor correctamente. Entonces yo ya leo eso, y sé que la función me va a devolver un cero si, si, eh, si el valor fue válido. ¿Está bien? Entonces yo acá tendría que preguntar, respondió bien, ¿es cero? Bueno, entonces seguramente se cargó esa variable edad con el valor que ingresó el usuario. Así que me lo voy a imprimir. Ingresaste eh, edad. ¿Y acá qué hago para imprimir la edad? Porcentaje de. Porque sin. Sí. ¿y acá qué pongo? Coma edad. ¿Edad? Ahí está. Le vamos a poner un enter ahí para que quede prolijo. Bien. Genial, ya está. Ese es mi programa. Yo no hay plata con este programa. Te falta evaluar la parte en la que no haya sido igual igual a cero. Oh, bueno. O sea, el es... qué ¿Qué le ponemos? Perdónate, no tenés idea lo que es una edad. Una edad. Ahí está. ¿Sí? Ahora sí. Compilamos. ¿Se acuerdan? Clic derecho. Compilar. Bárbaro. Y eh, clic derecho. Correr como. Local application. Y ahí está. Ingresa edad. 45. Ingresa esta edad, 45. Un lujo. Si le doy de nuevo y le pongo cualquier cosa, me dice, esta edad no va. Y otra vez escribo cualquier cosa. Y otra vez. Y me dice, no tenés idea de lo que es una edad. Listo. Perfecto. Funciona. Bien. Bueno, y ahí utilizamos la función que construimos. Generalmente esta variable no se, ni se declara, ¿sí? directamente eh, podemos poner la función en el if. ¿Está bien? O sea, yo podría hacer así, es como el más práctico que van a ver, porque si no se nos llena todo de variables. Y ¿sí? entonces directamente hacemos de cuenta que esta, esta llamada a la función es la variable eh, y lo podemos comparar, ¿sí? Este, entonces decimos, bueno, yo llamo a la función, me devuelve algo, lo comparo con cero, y eso es lo que se evalúa dentro del if. ¿Sí? Eh, no sé si lo usaron así, o lo usaron con la variable. Claro, lo usamos con la variable, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. ¿sí? Esto es para no andar llenando de variables auxiliares todo el código. ¿sí? Esto es muy común hacerlo. ¿sí? Es, es bastante común. En el caso de que, bueno, ese resultado después no lo use más, ¿no? Porque si después lo tengo que volver a usar, ese valor que me devolvió la función, ya ahí sí me conviene guardarlo en una variable. Pero si no lo tengo que usar, no tiene mucho, mucho sentido. Eh, si ustedes le ponen static adelante a una función, esa función queda privada del archivo, ¿sí? Y fuera del archivo no la pueden usar. Eso está bueno como para tener alguna función auxiliar que es interna de la biblioteca y que no queremos que sea algo que el programador después pueda usar, ¿sí? Bueno, el tema que vamos a ver hoy este, es eh, arrays, ¿sí? Bien. Un array es eh, también un espacio de memoria donde va a haber valores, eh, pero tiene ciertas características, ¿sí? No muy diferente a, a una variable como las que ya conocemos hasta ahora, ¿sí? Eh, no, no hay grandes grandes diferencias. Voy a hacer uso de mi querido pizarrón. Que bueno, está ahí medio improvisado. Acá estoy. Pero vamos a, a, a tratar de, de escribir algo acá. Bueno, ¿se ve ahí? Este es el fibrón. ¿Están viendo? ¿Sí? Bueno. Sí. Eh, bueno, supónganse que yo tenía ahí esa variable edad, ¿no? Ahí, yo tengo la definición de esa variable edad y vamos a dibujar acá el espacio de memoria de eh, esa variable edad, ¿está bien? Obviamente, si yo la definí, en algún lado hay un espacio de memoria, voy a poner ahí edad, eh, en donde se guardó, eh, el, en donde se reservó el espacio para guardar el valor que guarda la variable edad, ¿sí? Si edad, yo le... Escribo un 5, acá dentro del casillero va a haber un 5. ¿sí? Eh, hasta ahí, esa sería la definición de, de una variable y su espacio de memoria. ¿sí? Si yo defino otra variable float y le pongo f, eh, seguramente al, abajo de esa, ¿se acuerdan? Se reservaba espacio para mi variable f. ¿sí? Entonces acá podré tener guardado un 3,14 y en la edad un 5, no sé. Bien, y de esa manera se va a ir reservando espacio a medida que yo voy definiendo variables, ¿sí? Eh, las variables obviamente siempre están adentro de, de una función, o bueno, pueden ser variables globales, es lo mismo. Bien, bueno, eh, ¿qué viene a, qué viene a, a resolver el, el array? Bueno, el array es un espacio de memoria como ese que ven ahí, pero está compuesto por eh, muchas variables. ¿sí? Eh, todas del mismo tipo. ¿sí? Y la ventaja que me da es que el lenguaje me ofrece una sintaxis que me permite a mí eh, manejar esas variables casi como si fuese una sola. ¿sí? Esa, esa, el, todo el truco es ese. Es tener muchas variables pero poder manejarlas como si fuesen una sola. ¿Sí? Eh, ahí está toda la, la, la cuestión y la gracia de esto, ¿no? Que me permite a mí escribir código como si estuviese trabajando con una variable normal, pero en realidad eh, me estoy refiriendo a alguna de las variables que están adentro de ese array. Entonces... Eh, ¿Cómo hacemos para definir un array? Bueno, la sintaxis es muy similar eh, a la de definir una variable. Supóngase, por ejemplo, definimos primero el tipo de dato, después el nombre de la variable, por ejemplo, no sé, números. ¿Sí? Y después lo que tenemos que agregarle, a ver si tengo otro color, sí, miren, acá tengo. Son unos corchetes, ¿Sí? Y acá adentro le tengo que decir cuántas variables va a tener ese array. Por ejemplo, no sé. Cuatro. Eso es un cuatro, ¿eh? Claro, entonces, ¿qué pasó? Cuando yo defino una variable así, en vez de reservarse un casillero, ¿cuántos casilleros se van a reservar? Cuatro, me dice ahí, Ariel. Cuatro. Bien, bueno, sí, parece... Bastante lógico que se reserven en 4. Entonces voy a dibujar acá 4. No sé si me van a entrar porque esto es como medio limitado. ¿eh? Ahí está. Uh, retorcido. Bueno. ¿No serían 5? No, no sé, pregunto. ¿Por qué serían cuatro y por qué serían cinco? Porque el índice empieza a contar desde cero. ¿Qué es un índice? Yo nunca hablé de índice acá. No, bueno. ningún, no sabemos ni lo que es un índice todavía Yo acá te estoy diciendo el? Definí una variable ¿sí? eh, Y ahí le indiqué un 4 Bueno, todo da a entender que. Si le indiqué 4, reservame 4 Yo quiero 4 espacios de tipo int ¿sí? Si yo no le pongo nada, tengo 1 Bueno, si le pongo 4, da, poneme 4 Entonces estas van a ser eh, todo esto va a ser la variable números. ¿Sí? La variable números que va a tener reservado cuatro espacios para guardar cuatro ints. ¿Sí? Son cuatro de estos. Eh, entonces, obviamente que va a ocupar cuatro veces más memoria que si yo tengo un solo int. ¿Sí? Eh, todo suena lógico, todos todo normales acá. Todo muy lógico, no hay cosas raras. Bien, ahí se me pregunta, ¿son cuatro números independientes? Sí, porque son cuatro espacios independientes. O sea, yo acá puedo tener... Eh, ah, no, no, no, si está durmiendo, ni se te ocurra abrir la boca. Eh. Eh, me dice, ¿son cuatro números independientes? Sí, son cuatro números independientes porque son cuatro espacios independientes. ¿sí? Yo los voy a nombrar de la misma manera, con este nombre. ¿sí? Pero es lo mismo que si yo hubiese nombrado, cuatro, hubiese definido cuatro variables por separada. ¿sí? El tema es que si yo defino cuatro variables por separada, a cada una le tengo que dar un nombre diferente. Y cada vez que las quiero nombrar, las tengo que nombrar en mi programa con un, con un nombre diferente. Acá las voy a nombrar todas con el mismo nombre. ¿sí? Esa es una de las ventajas. Por eso yo les decía... Un array es lo mismo que una variable, pero eh, el, el lenguaje me va a dar una sintaxis que me va a permitir trabajar con cualquiera como si fuese una, como si yo hubiese definido una sola. Entonces, dijimos, ¿cuál es la, eh, la ventaja que, que me va a brindar definir un array? Bueno, es que cuando yo lo nombre desde mi programa, ¿sí? este espacio de memoria lo voy a poder nombrar con el mismo nombre. Entonces, si yo quiero trabajar con esta acá, ¿sí? eh, la voy a nombrar con este nombre. Si quiero trabajar con esta, la voy a nombrar con este nombre. Si quiero trabajar con esta también y con esta también. ¿Sí? Con cualquiera que, que, con las que yo quiera trabajar, las voy a nombrar como el nombre de la variable. ¿sí? En cambio, si yo hubiese definido, tienen ¿sí? que lo voy a hacer en otra hoja para no manchar esta, porque esto no es como un pizarrón que uno borra y vuelve a escribir. <risa> si yo hubiese definido A, y después hubiese definido B, y después C, y después D, hubiese tenido el mismo dibujito, ¿sí? Es lo mismo. Porque las direcciones de memoria se van a asignar una abajo de la otra. Entonces esta va a ser A, B, C y D. Lo que pasa es que si yo quiero escribir en B algo, yo tengo que hacer B igual a 5. Bueno, y ahí se puso un 5 en B pero yo tengo que nombrar a esta variable, que es completamente independiente de esta, de esta y de esta. ¿sí? Eh... No, Alejandro, no son tres espacios, son cuatro. No hay nada reservado para nada. Eh... Entonces, yo defino cuatro variables, tengo cuatro espacios. Para hacer referencia a uno y escribir o leer datos acá adentro, nombro la variable y escribo un valor. Bueno, cuando yo tengo el... El array ¿sí? me, me pasa diferente. Si yo quiero escribir en esta, en este espacio, y ¿sí? quiero escribir ahí un 5, lo voy a nombrar con el nombre de la variable que es este. Y si yo quiero escribir en este otro espacio, también lo voy a nombrar con este nombre. ¿sí? Entonces, si todos los voy a nombrar como números, ¿cómo hago para escribir un 5 y decirle en cuál de todos los lugares se va a poner ese 5. Como que le tengo que avisar algo más, ¿no? O sea, no me alcanza con decirle números. Uh, perdón, rompí todo. Ahí está. O sea, no es como acá. Yo acá nombro la variable y ya sabe que tiene que venir acá. Porque la, los nombres de los lugares son, dif son diferentes. No pueden ser iguales. No puedo definir dos variables con el mismo nombre. ¿sí? En cambio acá, si yo escribo números... El compilador no sabe en qué dirección de todas estas va, tiene que poner el 5. ¿sí? Necesito aclararle algo más. Por más de que yo les dije que lo nombraba a todos igual, con el mismo nombre, no me alcanza solo con el nombre. Necesito indicarle la posición ¿sí? de todos los casilleros que yo tengo. ¿Está bien? Esa posición es lo que se conoce como índice, que es lo que andaban diciendo por ahí. ¿Sí? Los índices. Me encantaría tener un fibrón de otro color. Ah, a ver, acá hay uno negro. No sé qué hace esto. ¿eh? Los índices son la posición ¿sí? desde donde comienza la rey. Y se empiezan a numerar desde 0. Por eso me decían 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? Si yo tengo cuatro lugares, el índice va a ser 0, o va a ser 1, o va a ser 2, o va a ser 3, para referirme. Y a los diferentes lugares de esta variable que se llama números. ¿Sí? Entonces, si yo le quiero indicar eh, que escriba ahí donde, donde marqué, la sintaxis para hacer eso es con los corchetes. Me quedó ahí poco lugar, por eso que está en otro color. Y adentro del corchete tiene que ir eh, el número con el índice. ¿Sí? que corresponde a la posición que yo quiero. En este caso, ¿cuál sería? Uno. Uno, muy bien. Uno. Eso es un uno, ¿eh? Genial. Bueno, ¿Un entonces... Chula. Sí, decime. ¿Y si, ¿Y si yo no le digo la posición, elige cualquiera o no lo hace? No compila si no le decís la posición. Te tira un error y no compila. Bien. Te dice esa sintaxis está mal porque estás nombrando a un array y no me estás indicando dónde va. ¿sí? O, o tira Perdón. error o tira un warning. Pero te bien. va a avisar de alguna manera de que te está, le estás pifiando a la sintaxis. ¿sí? Bien. Bueno, entonces, si yo escribo esto, me va a dejar un 5 ahí adentro. ¿Está bien? Pero fíjense qué es lo que yo les decía. Todo esto es lo mismo que escribir una variable. ¿sí? ¿Qué es lo que me va a dejar hacer un array? Bueno, trabajar con muchas posiciones como si fuese una sola. Me cambia un poquito la sintaxis, porque le tengo que decir el nombre de la variable y la posición con la que quiero trabajar. Pero después puedo leer o puedo escribir. ¿sí? Si yo tengo otra variable, por ejemplo, eh, yo acá defino otra variable int e. Y digo, e igual, esperen que ya ahí no se ve, e igual números, sub 1. Eso es un 1. ¿Cuánto va a valer e? Pues esto es al revés. Estoy leyendo lo que hay acá y escribiéndolo en la variable e. Sí. Y va a valer 5, ¿sí? Es lo mismo que si yo acá hiciera e igual a b. ¿Cuánto vale? Y bueno, obvio, si primero le cargo un 5 y después ese, esa variable la copio en otra, claramente va a valer 5. Bueno, acá pasa lo mismo. ¿sí? Fíjense que yo acá la estoy escribiendo en una variable que es solita, no es un array. ¿Sí? Acá puse int e. Una n. Antes zafaba porque yo le echaba la culpa al pizarrón de que mi letra era fea, pero ahora no tengo excusa. Esta es una variable sola, ¿sí? Y la puedo igualar a un array, pero si le estoy indicando qué posición, porque cuando yo le indique qué posición, el array se me deja de transformar en un array y pasa a ser una variable sola. ¿Sí? Y veo solo un casillero, como si fuese una variable sola, común. Entonces, bueno, esto sería equivalente a poner acá cualquier otra variable que sea del tipo int, ¿sí? Ahora, si ustedes escriben esto, Eso está mal, ¿sí? Mal. ¿Por qué está mal? Porque no indico la posición. Porque, ¿cómo hace para el compilador para igualar esto? Si a, esta e tiene espacio para guardar un solo, un solo número y yo lo estoy igualando con una variable que me representa todo esto. ¿Sí? No, no le estoy indicando cuál. ¿Sí? Entonces esto está mal. Pero también me va a tirar un warning o un error. ¿Sí? Va a tirar un warning, pero por otra razón. Pero ustedes tienen que mirar, por eso también los warnings, porque ustedes hacen estas cosas, claro, después no anda nada. Ustedes ponen esto y está mal. ¿Sí? Eh, por ahora nos vamos a centrar en arrays de números, que también tienen ventajas. ¿Sí? Suponete que eh, yo te digo eh, que quiero que el usuario me ingrese cinco números ¿sí? y después se los quiero imprimir ordenados de mayor a menor. O de menor a mayor, no importa. Hasta ahora nosotros vimos cómo ir pidiéndole números al usuario y a lo mejor hacer una operación ahí en el momento, pero los números que iba ingresando el usuario los perdíamos. No nos quedaban guardados en ningún lado. ¿O sí? No, a no ser que hagamos varias variables para cada número. Claro. Número ah, uno, número dos. Exactamente. Si yo eh, te pido. Eh, bueno, de hecho, creo que la otra vez había pasado, eh, que era para calcular el, el promedio, ¿no? Pedirle cinco números al usuario y calcular el promedio. Eh, entonces, había un, un alumno que definió cinco variables y llamó al scanf cinco veces y cargó las cinco variables. ¿Sí? Copió y pegó el código, lo hizo cinco veces, y después tenía las cinco variables que se llamaban, no sé, a, b, c, d, o se llamaban número uno, número dos, número tres, número cuatro, y eh, después la sumó y la dividió. ¿Sí? Eh, bueno, pero claro, me quedaron todas en variables diferentes. Justo ese ejercicio no necesitaba guardarme los valores, porque con ir sumándolos, ir acumulando lo que iba ingresando, eh, después lo dividía por el total y ya me daba el promedio. Entonces no necesitaba guardarme cada número, no tenía esa necesidad. Eh, pero si yo tuviese dicho eh, que quería después, eh, o inclusive algo más simple, de los cinco números que ingresó, ¿cuál es el mayor y cuál es el menor? Bueno. Hay muchos casos en donde eh, es necesario tener todos esos números almacenados para después eh, operar sobre ellos, o cambiarlos de lugar, eh, o sacar alguna conclusión. ¿sí? Pero necesito que primero se ingresen y después analizarlos. ¿sí? No necesariamente lo puedo ir analizando a medida que se va ingresando. Muchas veces no se puede hacer eso. En el caso de un promedio, sí, porque uno va acumulando va sumando todo en un acumulador lo que va ingresando y el, el número que ingresó en sí no le importa, le importa la, la suma acumulada para después calcular un promedio. Pero hay muchos casos que yo necesito tener los números independientes para, eh, para poder analizar algún dato. ¿sí? O por ejemplo, para ordenarlos y volver a imprimírselos, ¿sí? eh, o inclusive para imprimírselos en el mismo orden que los, que los ingresó. ¿sí? ¿Cómo hago para pedirle al usuario cinco números y después de pedirle los cinco imprimirle los 5? Bueno, o, o lo hago definiendo variables sueltas, ¿sí? eh, o usamos un array. La ventaja de usar el array, perdón, la ventaja de usar el array es que si yo te digo, hace que esto sea de 100 y pedirle 100 números al usuario, no voy a estar yo definiendo 100 variables y pensando 100 nombres diferentes para 100 variables, y después andar copiando y pegando los nombres de las 100 variables para hacer una operación. O sea, sería un delirio. ¿sí? Eh, entonces, otra ventaja que tenemos con, con esto es que este numerito que ven acá no necesariamente es un texto fijo que yo pongo en mi código. ¿sí? Ese, ese número que, van a, que ven acá también puede ser una variable más de mi programa. ¿sí? Eh, cuando yo nombro que yo tengo variables sueltas, como acá, eh, y yo quiero calcular el valor de la suma, ¿sí? por ejemplo, acá pongo suma, y tengo que hacer A más B más C más D. O sea, las tengo que nombrar una por una para poder sumar. Y si fueran, fueran 100, tengo que nombrar las 100 y poner 100 veces el símbolo de más, ¿sí? y sería un delirio. Eh, en cambio, si estamos trabajando con arrays, nosotros podemos automatizar eso con un bucle. ¿sí? Porque nosotros podemos referirnos a una posición en particular, acá poniendo una, a un índice en particular, poniendo una variable. Entonces esa variable la podemos incrementar ¿sí? y hacer, por ejemplo, esta operación para todos los valores. ¿sí? Eh, si yo les digo, vamos a... Voy a usar otra hoja porque ya esto se... Se arruinó. Pero imagínense que eh, tenemos otra vez la, la variable números. Es un array. ¿sí? Y yo quiero escribir un 5 en todas las posiciones. Pero tiene un montón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiene. ¿sí? Tiene 7 posiciones. Y yo quiero escribir un 5 en todas las posiciones. ¿Sí? Desde la primera, que recuerden que era la 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Quiero escribir en todas las posiciones un 5. ¿Cómo hago? Puedo copiar y pegar esta línea de código 7 veces y ponerle igual a 5, igual a 5, y acá ir poniendo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? ¿Podría ser así? Sí, en un for. Bien, por ejemplo, vamos a hacerlo acá. Esto lo voy a dejar porque eh, después lo vamos a usar. Pero imagínense si tenemos números. Números, ¿sí? Eh, con siete lugares, ¿sí? Es ese dibujito que tienen ahí. Y yo ahora quiero escribir un 5 en todas las posiciones. Bueno, entonces digo, ah, bueno, joya. En la posición 0 pongo un 5, en la posición 1 pongo un 5... En la posición 2 pongo un 5. ¿sí? Y así, por los siglos de los siglos, hasta que llego al 6. Y agradezcan que son 6. ¿sí? Porque si fuesen más... Eh, perdón, agradezcan que son 7. Si fuesen 1000, tendría que escribir 1000 líneas de código para hacer eso. Bueno, eso es impracticable. Lo que yo les digo es que este número que acá están poniendo fijo podría ser una variable. ¿sí? Entonces, como dijo ahí el compañero podemos usar eh, un bucle ¿sí? y acá en vez de poner un número, podemos poner una variable ¿sí? que vaya tomando diferentes valores y se vaya ejecutando esa línea de código. ¿Cómo hago para que una línea de código se ejecute eh, en forma reiterada? ¿Cómo hago para ejecutar esto muchas veces? Do con el while abajo uno y que cambie cuando termina. Do while, for, bueno, cualquier bucle que conozcan, ¿cuál quieren usar? Do Bueno, ¿por qué do Es horrible, el do no lo uso nunca en mi vida. ¿no? Ay, a mí es el que más me gusta. Igual en bueno, el, el chat habían dicho for, ¿eh? pero creo que no tiene micrófonos algunos. Bueno, ya está, ya escribí el do while. No vamos a andar contradiciendo este, a la chica que grita. Entonces, bueno, imagínense que tenemos esa variable x, ¿no? Entonces, fíjense, eh, la condición todavía no la sé, pero a no me importa. Eh, pero yo ahora puedo repetir esto, ¿sí? Puedo repetir esto y... Eh, la idea sería de que le vaya dando diferentes valores a x, ¿no? Entonces, en la primera vuelta que x valga 0, en la segunda que valga 1, en la tercera que valga 2, así hasta que termino. ¿Sí? Entonces, cada vez que se ejecuta esa línea de código, que es la que está dentro del bucle, se va a escribir un 5, pero eh, el valor de x me va, me va a determinar la posición ¿sí? dentro de, acá iría la x, la posición dentro del array donde se va a escribir este 5. ¿sí? Recuerden que el bucle, acá le voy a poner la palabra bucle nomás. ¿sí? Esas son llaves. Eh, me va a determinar, a medida que esto se ejecuta, eh, en qué posición se va a escribir ese 5. ¿sí? Ahí quieren hacer un dual. ¿Cómo termino este programa para que eh, se escriba todos los valores. ¿sí? Recuerden que ese, eso que escribí ahí sería como esto. ¿Cómo hago para escribir todos los valores en 5? En, ¿sí? ¿En qué valor tiene que arrancar X? ¿Podría cero. inicializar X en 0 y después poner X más más? Sí. ¿Dónde hago el X, el X en 0? ¿Cómo lo inicializo? ¿Afuera del bucle, adentro? Yo diría, donde Bien. ya lo tenés ahí, donde ya lo tenés nombrado, int x igual a 0. ¿Puedo ponerlo ahí ya? Ahí. Bueno, ponemos ahí. Bien. Y eh, tenemos que incrementar el valor de x después de la, de la primera pasada, ¿no? Hacer el x igual a x más 1. ¿Dónde hacemos eso? Adentro de Abajo el... del número 2x. ¿Abajo o arriba? Abajo. Acá. X igual a X más 1. Bien. Voy a tratar de hacer esto, ¿eh? Ahí está. Bien. Bueno, por ahí dicen arriba, afuera, bueno, sé qué me estaban diciendo. Bueno, claramente tiene que ir después. ¿Por qué? Así la primera vez que se ejecuta esto, ¿cuánto va a valer x? 0. ¿Y 0 es una posición válida acá adentro? Sí. Y sí, porque es la primera, ¿sí? La primera es cero. Si nosotros primero incrementamos y después llamamos a esta línea de código, el primer valor que... Eh, va a tener acá este índice, va a ser 1, ¿no? Porque arranca en 0, le sumo 1, vale 1, y acá hago número sub 1, igual a 5. Entonces, el primero que completo va a ser este. Y yo quiero que sea este, ¿sí? no el 1, el 0. Entonces, eh, esta línea tiene que ir después. Bien, bárbaro. Bueno, entonces, una vez que vale 1 va a volver a iterar, ahora con el índice 1 va a escribir un 5, se incrementa, vale 2, sigue iterando, en la posición 2 va a escribir un 5, y así tenemos que ahora plantear una condición de salida, ¿cuál va a ser? Mejor que x sea menor a 7? Ese igual, es un mientras. ¿Sí? O sea, mientras x sea menor a... A 7, dale que va. Seguí haciéndolo. ¿Sí? Eh, ahora, ¿va al menor o al menor igual? Menor solamente. Igual no, porque si no tomaría una posición más. Bien. Claro, o sea, vos pensás que cuando escribiste acá la 6, que es la última, la última es la 6, y acá lo, siempre háganse el dibujito para estar seguros. No se inventen ninguna regla, ¿sí? Te hacen el dibujo y prueban. La última posición, x tiene que valer 6. Escribí la última, le sumo 1 y vale 7. 7 es menor que 7, no. Salgo, listo. Ahí salí. ¿sí? Si yo acá pusiese el igual, después de escribir el 6, incremento, x vale 7. x es menor o igual a 7, sí. Y haría otra pasada más. Y escribiría en la posición 7. ¿Sí? ¿Qué pasa si escribo en la posición 7? Y yo tengo solo hasta el 6. Error, me dicen ahí. ¿Escribe en el 0? Ojalá escribiera en el 0. Ojalá. Salís del array, me dice. Claro, recuerden que esto... ¿Sí? Cuando yo definía las variables sueltas, eh, las variables, ¿cómo se iban definiendo? Una debajo de la otra, ¿no? Entonces, si yo eh, definí mi array números, que le puse 7, bueno, ahí dice int número 7, ¿no? Y si yo abajo definí otra variable, no sé, edad, variable común ¿sí? probablemente esa variable edad esté acá a continuación de la raíz ¿sí? y si yo defino otra variable más no sé k, probablemente k esté acá y probablemente está hacia acá y está hacia edad ¿sí? y las variables se van a ir poniendo una debajo de la otra si yo me paso de rosca con el índice empiezo a pisar otras variables que están definidas en mi programa y mi programa se empieza a comportar raro porque había una variable que tenía un valor y empieza a tener otro. ¿sí? Ojalá diera error y ojalá volviera a empezar. Traería mucho menos problemas, pero no. El tipo sigue de largo y pisa memoria que corresponde a otras variables. ¿sí? Entonces tienen que tener muchísimo cuidado de no pasarse con el índice. Porque en donde se pasaron con el índice, están pisando otra variable. Y eso es lo peor que les puede pasar porque el error no lo encuentran más. Sí, eso suele llamarse desbordamiento de memoria, ¿sí? eh, Es una, una de las técnicas para hackear algo, ¿sí? Es esa. Ustedes supónganse que tienen definido eh, un array eh, de char para que el usuario ingrese su nombre, ¿sí? Y ahí ustedes, en vez de escribir un nombre normal de 30 40 caracteres, escriben algo gigantesco. Bueno, seguramente eh, eso que escribieron, si está mal programado, ¿Sí? Eh, como no entra, eh, si se asignan las letras igual al array donde lo están guardando, están pisando otras variables del programa. Eso puede hacer que el programa se comporte raro o los deje eh, pasar a una parte del programa que no deberían tener acceso o cosas por el estilo, o pueden cambiarle valores a variables de su programa, ¿sí? variables internas. Y eso puede, si logran justo cambiar y poner el valor que corresponde a una variable, pueden hacer que el programa se comporte de una manera que no debería. Y eso sí, es un hackeo del programa. sí eh, Entonces, tienen que tener mucho cuidado de controlar bien los límites ¿sí? de los índices. Porque si no, pasan esas cosas. Y no lo encuentran en la vida, ¿sí? el problema. Entonces, acá, entonces, eh, no va el igual, ¿sí? Va el menor. Bien. Bueno, esta manera de escribirlo es bastante fea, pero funciona. ¿sí? Generalmente lo que hacemos es, como habían dicho eh, ahí en el chat previamente, de usar un bucle for. Sí. Eh, y generalmente a la variable que usamos como índice le ponemos el nombre i. ¿Está Bien. Entonces, por ejemplo, voy a definir voy a hacer exactamente el mismo código equivalente. ¿sí? Desde i igual 0, mientras que i sea menor al 7, incremento el valor de i. ¿sí? Y acá adentro hacemos lo mismo. Ponemos i. Bien. Y ese código es equivalente al do while, ese feo que me hicieron escribir ahí. Eh, bueno, y generalmente cuando uno trabaja con arrays, como los arrays tienen un tamaño limitado, ¿sí? Eh, se conoce el tamaño, generalmente se usa este tipo de bucle, ¿sí? Porque acá yo pongo el tamaño del de array. Y fíjense qué curioso, esto para que no tengan nunca lío con el tema de si es menor, si es igual o lo que sea, si vos querés recorrer el array hasta el final, siempre pongan menor, nunca pongan un igual, y siempre acá tiene que coincidir con el tamaño de la raíz, con el tamaño. ¿Ven que el tamaño es 7 y yo acá puse un 7? Porque si esto está con un menor y yo acá pongo el tamaño, significa que esto va a ir de 0 a 6, o sea, a 1 menos del tamaño. Y siempre el índice va a ir de 0 a 1 menos del tamaño, ¿sí? porque yo empiezo a contar de 0. Bueno, entonces, estos dos ejemplos que hicimos son como equivalentes, ¿sí? Vamos a ponerle acá ejemplo 1 y en este le ponemos ejemplo 2, ¿sí? Que son completamente equivalentes, ¿sí? Eso quiere decir que se comportan igual. Entonces, ¿el ejercicio cuál sería? Sería pedirle al usuario 5 edades y luego vamos a poner mayúscula, o sea, después de haber pedido las 5, ¿sí? imprimir las 5 edades. ¿Sí? Obviamente para eso, definir un array de 5 posiciones, para poder guardar las 5 edades. ¿Sí? Bien. Y usar la función número como hicimos ahí, para pedir, los valores. ¿Sí? Ese sería el ejercicio. Tienen que tener ya su propia biblioteca, ¿sí? Eh, y ir incluyéndola en los diferentes proyectos que van haciendo. Para eso, lo que pueden hacer fácil es copiar y pegar los archivos. Por ejemplo, no sé, me hago un proyecto nuevo, ¿no? Me hago un nuevo proyecto. Eh, acá. Y le pongo prueba, eh, agrego biblioteca. Pueden ser que se hicieron un proyecto nuevo. Y tienen acá en otro proyecto la biblioteca que, que quieren usar en este nuevo. ¿sí? Bueno, presten atención a esto: que es muy simple. Seleccionan estos dos. Y le dan control C. el control C? No sé si lo usaron alguna vez. Le dan control C. Y se paran acá, donde está la carpetita. En la carpetita se paran y le dan control B. Y magia, ya está. Estos dos archivos ahora son de este proyecto. ¿sí? Ya lo están usando en su proyecto nuevo. Bueno, eh... no, lo que les iba a decir es esto. Lo primero que tienen que hacer es definir un array. ¿Sí? Edades, ponele. Y le ponemos eh, un 5. sí. que este, poner un 5 acá es medio feo. ¿sí? Podemos hacer un define. Se acuerdan? ya se, lo, se los mostré lo de los defines. Entonces podemos tener todo esto. Lo voy a borrar, chau. Podemos tener un define acá que valga 5. Y le ponemos eh, edades len. Guión bajo. Me lo voy a poner todo junto porque no se ve el guión bajo la Edad es length Entonces acá usamos oh, Edad es size ¿Qué significa length? No, viene de, de length Que sería como el largo De length, así Sería como el largo del array Pero le podemos poner size ¿sí? Bien, ahí está entonces, bueno, en vez de ponerle el 5 ahí, le ponemos el, el define, que queda más peligroso. Porque si después lo quiero hacer de 10, cambio acá solo y ya cambio, Porque este numerito lo vamos a empezar a usar por todos lados. Entonces ahora eh, necesitamos el, una variable que vamos a usar de índice, ¿sí? para poner esto en un bucle. La idea es, en vez de copiar y pegar esto 5 veces, ¿sí? eh, hacer que todas esas líneas de código se ejecutan este, las cinco veces, pero sin tener que escribirlas de nuevo, si no, no tiene gracia. Eh, entonces vamos a usar un bucle. Y acá van a poner el bucle, y esto lo van a poner adentro. ¿Está bien? Y acá, una vez que tenemos la edad, y esto ya no me importa más, pero en la, en la variable edad me quedó la edad que ingresó el usuario. ¿Dónde la tengo que escribir esta edad? Esta edad la tengo que escribir en el array de edades. Y ¿Sí? ahí tengo que mandar. En edades escribo edad en la posición i. ¿Sí? Esa sería la, la idea. Tener el bucle y esa variable que ya me quedó con lo que ingresó el usuario, ¿sí? en esa edad, ¿sí? guardarla en alguna de las posiciones del array. ¿sí? En este caso vamos a ir de la 0 a la 4. ¿sí? Entonces puedo usar esa variable i como índice para eh, escribir edades en la posición i y acá escribirle el valor, ¿sí? que sería lo que está en la variable edad. ¿Está bien? Eso sería la idea. Y con eso ya cargamos. ¿Podría ir cargando directamente en el, en el array en vez de hacer ese paso? Sí, pero bueno, para empezar, como somos principiantes, conservemos la variable edad, así como un auxiliar, ¿no? Donde se va a ir escribiendo lo que, lo que el usuario va ingresando, ¿sí? O sea, ya la, la empiezo a nombrar como auxiliar porque esta variable ya empezó a perder sentido, porque el valor de lo que yo ingreso, una vez que está en edad, lo voy a pasar a la ¿sí? Y después esa variable edad la voy a volver a usar para escribir ahí adentro lo próximo que ingresa el usuario. O sea, ya no tiene tanta importancia lo que tiene guardado de edad. Es como que por un momento lo necesito nada más y después la variable como que no, no me sirve, porque el valor me va a quedar guardado en, el, en alguna de las posiciones de la array. Eh, pero sí se podría evitar. ¿Sí? Pero bueno, como para ahora entender mejor el código, pongámosla. Entonces, ¿qué tendré que escribir acá en vez de valor? Ahí me están contestando por el chat. Edad, me dicen. Por supuesto, la variable edad. ¿sí? En la posición i. Y lo que me falta es poner acá la condición en el for para que el valor de i sea primero 0, después 1, después 2, después 3 y después 4. ¿Sí? Entonces fíjense que yo estoy ejecutando la misma porción de código, lo único que va a variar entre las distintas iteraciones es el valor que va a tomar i y, y el valor que va a tomar edad, que se va a ir cargando con lo que va ingresando el usuario. ¿sí? Entonces esto lo estoy repitiendo una y otra vez y estoy ejecutando esta línea de código que me está guardando los distintos valores que el usuario ingresó, que primero se guardan en la variable edad, y después los estoy copiando a alguna de las posiciones del la array edades. sí Bueno, ¿y quién me dice que va acá en el for? así ya liquidamos la parte de cargarlos? Nadie. Y igual a cero. Uy, bueno, hablo despacito ahí. Ahí está. Y punticoma, y menor a 5. Bien, ¿Así pongo 5? Sí. Mmm... ¿Y para qué es el define? Ah, no sé, yo no lo hice con eso. <risa> Pero no importa, yo sí lo hice con eso. O sea, acá iba un 5, si sí, acá iba un 5, o no. Así esto iteraba de 0 a 4, que eran las posiciones válidas del array. ¿Sí? Volvamos a, a la imagen. Si mi array vale 4, las posiciones van de 0 a 3. ¿Sí? Y yo en el if pongo, eh, mientras que i sea menor a 4, para que vaya de 0 a 3. ¿Sí? Si yo pongo 5, va a ir de 0 a 4, que son las posiciones valias del array, siempre. Entonces, está bien que vaya ahí un 5, pero no quiero poner el 5, porque bien ya estoy empezando a duplicar este 5 por todos lados en el código. Si después yo quiero que eso en vez de 5 sea 23... Tengo que buscar en todos los lugares donde escribí un 5 y cambiarlo por un 23. ¿Para qué voy a hacer eso si ya el compilador lo hace por mí? Si yo en vez de usar el 5 por todos lados, uso esta palabra, el, compila el compilador, recuerden que lo primero que hace, ¿sí? es copiar y reemplazar todos los, los lugares donde encuentra esta palabra, la va a reemplazar por esta. ¿sí? Entonces ya lo va a hacer por mí el compilador, me conviene escribirlo usando la palabra en todos los lugares donde, eh, donde voy a usar ese número, ¿sí? Bueno, ¿y después? Y más más. Y más para que se incremente una unidad. Bien. Bueno, y ahí me quedó, ¿sí? Y si mañana me decís que en vez de 5 es 23, vengo, cambio acá y el código sigue funcionando. No tengo que cambiar eh, acá este 5 por 23 y acá este 5 por 23, ¿sí? Fíjate, acá lo tengo que cambiar en dos lugares, y todavía nos falta imprimirlo, en donde me va a volver a aparecer esto, o sea que serían tres lugares donde lo tendría que cambiar. ¿sí? Bien, bueno, y con esto ya tendría que, imprimir los, eh, perdón, tendría que pedir los valores y guardarlos en el array. El define es numeral define, espacio, el nombre de la palabra, espacio y el valor por el que se va a reemplazar en todos los lugares donde aparezca la palabra. Y no lleva punto y coma, ¿sí? No le pongan punto y coma, porque van a hacer lío. Si le ponen punto y coma, es como que acá estaría escribiendo también el punto y coma. Si yo pongo cinco punto y coma, entonces va a agarrar esto, ven que el error me lo tira acá. Es como si acá hubiese escrito cinco punto y coma. O sea, está mal. El tipo hace un reemplazar, ¿sí? Buscar y reemplazar. Si vos vas a tener un array, generalmente los nombres de esas variables es, es un nombre en plural, no en singular. ¿sí? Como definir un array de números y ponerle número. Tengo 56. Esto está mal. No se puede llamar número. ¿sí? Si tengo 56 números, se tiene que llamar números. Y parece una boludez, pero eso te ayuda un montón cuando vos ves el código. ¿sí? Porque yo sé que de ninguna manera esto es un array por cómo se llama. ¿Sí? Entonces tengan cuidado con los nombres de las cosas. Cuando es un array, ahora, si se quieren sacar todas las dudas, pónganle array edades, o array edad, sí, igual en singular no me gusta a mí, me parece que está mal. Pero si se quieren sacar todas las, las dudas con el nombre, pónganle la palabra array al nombre de la variable también. Para que no quede ninguna duda de que esa variable es un array. Y esas variables son las únicas que pueden tener corchete. ¿Sí? No puedo agarrar una variable común y ponerle corchete. ¿Sí? Está mal, me va a dar error. O puede ser que no y se comporte raro, porque igual está mal. Así que mucho cuidado con eso. ¿sí? Tengo una consulta. Sí, Pero, decime. ¿Esa variable edad la podríamos sacar y quedarnos con edades y reemplazar? O no? Sí, podemos. Para hacer eso, te lo muestro acá en forma... Provisoria. Voy a copiar directamente toda la línea. ¿sí? Porque en ese caso tampoco tendríamos que hacer esto. ¿sí? Claro, puede esto. lo vamos a hacer era. acá. Vos tenés que pasarle la dirección de memoria, acordate. Eh, acá tengo edad, ¿no? Acá tengo que poner ampersand y el nombre de una variable. ¿Cuál va a ser mi variable ahora? Claro, sería. Eh, edades, ¿no? Claro, pero edades volvamos acá es como números o sea, me hace referencia a todo pero la variable eh, yo le tengo que pasar la dirección de este casillero o la dirección de este, o la dirección de este o la dirección de este ¿cómo nombro un casillero? Claro, como ahí, claro. le tengo que poner los corchetes para nombrar un casillero y una vez que nombré un casillero, le digo, sí, la dirección de memoria de ese. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nombro un casillero? Bueno, igual que como lo nombré acá. ¿Sí? Entonces, en vez de esto, nombro un casillero. Entonces me queda ampersand, edades, sub, y Si querés, para estar más tranquilo de lo que estás haciendo y entenderlo mejor, mira inclusive le voy poner unos paréntesis. Igual no, no se le pone, ¿no? Pero ah, mirá, me refiero al casillero sub i y a ese le pido la dirección de memoria. ¿Sí? Entonces ya no tenés que hacer acá la copia. Ah, listo, genial, gracias. Bueno, esta sería la alternativa. Y si no, con la variable, como lo veníamos haciendo antes, que para entenderlo me parece que está mejor. Ya tendremos tiempo de programar código más profesional. Por ahora la idea es que se entienda. Nos falta imprimirlo ahora. ¿Qué tenemos que hacer para imprimirlo? Volver a recorrer el, el array. Volver a recorrer, o sea, ¿qué, qué necesito de nuevo? El bucle. Sí, igual que como lo tengo. Claro, recorrer el array. Bien, ¿y ahora tengo que imprimir? ¿Cómo imprimo? Bueno, con por ciento de. Y acá estoy en la misma. ¿Qué, ¿Qué posición tengo que imprimir? ¿Puedo poner acá edades? Yo acá tengo, siempre hice referencia a una variable. ¿Puedo poner ahí el nombre del array sin indicar qué casillero? No, porque no, no va a imprimir nada. No porque si yo ahí tengo que hacer referencia a una variable, no puedo ponerle el nombre de un array. ¿sí? Tengo que hacer de cuenta que eso que está ahí es una variable. ¿Y cómo transformo un array en un solo casillero? Bueno, poniéndole los corchetes. ¿Sí? Entonces, le te tengo que indicar, ah, bueno, el casillero en la posición i, que iba a valer 0, 1, 2, 3 y 4, ese es el que quiero imprimir. ¿Sí? Y le dejé ahí un espacio para que separe los números. O no sé si le quieren poner un Enter o no, algo, no sé. Entonces acá estamos imprimiendo. Recorro para imprimir. ¿sí? Y acá estamos recorro para cargar. En forma secuencial. Secuencial. ¿Por qué secuencial? Bueno, porque estoy haciendo uno detrás del otro. Primero estoy cargando el 0, después estoy cargando el 1, después estoy cargando el 2. ¿Sí? Estoy cargando primero el 0 porque arranqué de 0. Si yo acá hubiese arrancado de 2, cargo primero el 2. ¿sí? Y después cargo el 3, después el 4 después algo. Pero jugando con, el, con los valores acá y la condición, yo puedo cargarlo al revés. ¿sí? O puedo cargar eh, un rango interno. ¿sí? No necesariamente de principio a fin. Puedo hacer lo que yo quiera. ¿Está bien? Bien. Le puedo pedir al usuario que ingrese qué posición quiere cargar. Y después usar esa variable para poner acá. Y entonces el usuario va a cargar una posición determinada. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces ahí sería el imprimir. Vamos a ver si esto funciona, porque probamos un montón y ni idea. No, compilar primero. Bien, compiló. Me dice que sí. Y ahora lo vamos a lanzar y vamos a ver qué hace. Bueno, ingresé edad, 23, 34, 45, 56, 67. Y ahí me los imprimió. ¿Sí? Interesante, porque fíjense que cuando yo terminé de recorrer el primer for y ya cargué todo, tengo toda la información disponible para hacer lo que quiera. ¿sí? Los puedo sumar, los puedo multiplicar, los puedo sacar el promedio, puedo sacar el máximo, puedo sacar el mínimo, los puedo ordenar. Ya tengo eh, todo cargado en el array. Y tengo manera, una manera sencilla de acceder a cada una de las posiciones, sin nombrar a las variables por separado. ¿sí? Eh, y fíjense qué rápido hago que esto en vez de que sean 5, sean 50. Listo, pongo ahí 50 y esto ya está. Esto me va a pedir 50 números y después me va a imprimir 50 números. ¿sí? Entonces fíjense cómo también el código quedó más flexible a cambiar las cantidades. ¿sí? Si yo en vez de 5, si yo hubiese tenido que definir las variables a mano, tengo que empezar a nombrar 50 variables. ¿sí? Eh, entonces no tiene sentido eso. Bien, vos manejaste esto con una variable. Bueno, eso no está bien. Eh, no está bien en la definición. ¿sí? Te lo deja hacer el compilador, pero no está bien. ¿sí? O sea, acá nunca, en la definición de la función, nunca podés, podrías poner una variable. Por ejemplo, no sé, size. y Yo acá defino el size, que lo definí de antes. Y le puse que vale 5. ¿sí? Esto no lo hagan. Nunca definan un array ¿sí? poniendo acá una variable, porque eso construye ese espacio de memoria de otra manera. ¿sí? Que depende de la versión de C que estén utilizando, puede ser que no sea válido inclusive. Eh, así que yo les dije que los arrays eran eh, ya estáticos, tenían un tamaño fijo en el momento que uno compila. ¿sí? O sea que ahí tiene que haber siempre un literal, un número. Nunca puede haber una variable, ¿sí? Porque eso significa que en tiempo de ejecución se está definiendo el espacio para esta, para, para esta variable. Y eso no es así, ¿sí? Eso se sería que la memoria es dinámica y trae otros inconvenientes. Y puede ser que lo tengas habilitado, depende con qué versión de C estés compilando. Pero lo ideal y lo clásico sería que acá siempre va un número. En la definición, cuando yo le digo a, a la array qué tamaño tiene. Así que si hacen algo así, no lo hagan. Si ven algo así, no es que esté mal, sino que cumple con algo que no es tan estándar. Eh, y bueno, lo ideal sería que se defina de esa manera.